En cámaras de vigilancia fue captado el momento en que un antisocial sustrae pinturas de una ferretería ubicada en la avenida Bienvenido Fuerte Duarte, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Propietarios del local comercial se mantenían dando seguimiento al hecho, y es finalmente cuando fue atrapado por residentes en la zona, que le propinaron múltiples golpes. No es un descuidita, tenía varios días ya viniendo aquí, compraba... Cualquier caballar, estopa mayormente, 15 o 20 pesos y esperaba que los muchachos se descuidaban y se llevaban dólares de pintura. Sí, sí, tienen que tener más por lo menos una semana o dos, viniendo diario, dos y tres veces al día. ¿Cómo se usted con la Porque tuvo una estructura rara, ahorita como a la una, que vino y se llevó dos, los muchachos preguntamos, y observamos la cámara y volvió. Volvió en la tarde a hacer lo mismo. El asaltante se encuentra en el Comando Regional Noreste de la Policía Nacional para ser sometido posteriormente a la justicia por el hecho. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.